Muy buenas, mi nombre es Cristian y hoy en Cúteros en miniatura, ya que tenemos que limpiar nuestros insectos palo, cogeremos las ramas de los rosales y te enseñaremos cómo plantarlas en una patata Los materiales que vamos a necesitar hoy son tierra, una maceta, unas tijeras, un cúter, un palillo una patata y por supuesto una rama de rosal para comenzar cogeremos nuestra tata con el palillo y le haremos un agujero en el centro lo podemos hacer un poquito más grande agujardando o incluso podemos hacer varios puntos de acuerdo, no tiene que ser tampoco un profundo y que quede para que pueda entrar nuestra rama lo dejamos aquí a un lado y cogemos nuestra rama de rosal en este caso como tiene las hojas pues lo que tendremos que hacer será quitárselas nos podemos ayudar con las tijeras. En la zona de abajo lo cortaremos de forma diagonal. Así. ¿Bueno? Tiramos nuestras hojas, cogemos nuestra patata, quitamos el palillo y introducimos la rama que hemos cortado en la patata teniendo mucho cuidado con las espinas. Una vez que ya lo tenemos así, lo dejamos a de un lado. Hacemos nuestra maceta no tiene por qué ser muy alta y echamos la arena la arena ya está húmeda De acuerdo. y ahora ponemos nuestra patata en el medio y terminamos de rellena. Bueno, pues ahora solamente nos quedaría regar, puede subir con un pulverizador y listo, a esperar a que crezca, espero que os haya gustado.